En el canal de YouTube estamos en Medinaceli Como todo el mundo conoce hay un, hay un arco, un arco eh, es el más famoso es el logotipo del pueblo eh, que es ya, perdón, romano. Pero mucha gente no sabe que hay otro árabe y una mur que, que está junto a una muralla que pasa todo el pueblo. Aquí vemos dos murallas. La de la parte de arriba, la parte de abajo. La original es la parte de abajo. La de arriba no. Es bastante alto. Y, y aunque está reconstruido bastantes veces. Esta seguramente no, no fue su forma original. Iba a decir que si quieres decir que a su lado está la ermita del Beato San Julián, que es hijo del pueblo. Sí, como nos ha dicho, al lado, de, al lado está la iglesia que es el hijo del pueblo. Es hijo, de hijo del pueblo. Hijo del está, está bastante bien y justo al lado tenemos unas vistas muy bonitas. es uno de <tose> los mejores sitios de En estos cerrillos, en el cuarto, según una leyenda cuenta, está enterrada. La gallina de los huevos de oro y, y un y un y un árabe famoso y un árabe famoso caído por aquí. Son unas vistas bastante bastante.. Ahora que va a ser una carretera, pero no es. una que lleva Medellín Celi, poco conocida y la verdad no es la mejor. Bueno. Puerta árabe, Celi. También llamada Puerta de Villa, es el acceso poniente de Aceli, eh, De, de Celi fue, fue en principio una de las cuatro puertas. De la calle de Cardo, del primitivo campamento romano, debió ser reconstruida y ligeramente variada de su posición en la época árabe. De ahí su nombre, pero las numerosas reformas han variado en estos últimos siglos su aspecto. Es posible que en, el, que en el siglo XII, cuando Alfonso I, el batallador, conquista definitivamente estas tierras, lo reformara. En 1370 pierde Menaceli su condición del Consejo Independiente y pasa a pertenecer a Bernal de Berne, por lo que la ciudad vuelve a estar amurallada para su defensa. Es posible que entonces adquiriera su aspecto Ojival. La última reforma es del siglo XX, en 1969. Junto a ella se establecía en numerosas ocasiones mercados de la escadez y grandes espacios dentro de la ciudad. Y como os he dicho, por aquí hay un camino que recorre toda la ciudad. Este es, bueno, el mercado sería... La puerta... La puerta... Mercado, la puerta aquí, un, un, unos señores que están haciendo negocios. Las casas que actualmente están derruidas, podemos observar, están derruidas. Pero bueno, esto es más o menos. Me nace, Bueno, adió adiós y hasta el próximo vídeo. Sus, sus, suscríbete y dale like si quieres. Sus, sus suscríbete. Adiós y hasta el próximo vídeo.